Este malentendido que hubo en el día de hoy esta mañana hubo una mala información de la que en el día de hoy está siendo liberado. Sí, fue un malentendido que hubo, no fue una vaina de que de otro mundo. Un malentendido y gracias a Dios todo bien, gracias a la fiscalía. El tema nuevo que sacaste un nuevo video. Bueno, eh, monadero, moradero, lo más